Eh, vamos a hablar un poco de, de, de las ciudades inteligentes eh, en, el, en los objetivos que nos planteó ONU para las próximas décadas de desarrollo sostenible. Eh, tenemos 17, 17 enfoques de desarrollo de objetivos, desde eh, la eliminación de la pobreza, la eliminación del hambre, la mejora de la salud y el bienestar la educación de calidad, la igualdad de género, agua limpia y agua potable, energías renovables, eh, las ciudades como eje de desarrollo de, sostenible, acciones por el clima, vida submarina, eh, y todo el tema de paz, justicia y alianzas entre los países para el desarrollo y cumplimiento de todos estos objetivos. Vamos a hablar de algunos de ellos, efectivamente, eh, este contexto eh, eh, nos va a hacer a nivel mundial eh, reevaluar nuestros objetivos. Eh, creería yo, y, y ahorita en compañía de nuestro, de, de nuestro otro eh, presentador, entenderemos cuál es la visión de la ONU y lo que está pasando, nuestra evaluación es de que pues, hemos recibido un golpe muy grande a nivel mundial en el desarrollo de objetivos. Hoy vamos a hablar aquí todo de lo que ha desarrollado Colombia el día de hoy y cómo estamos en Colombia a niveles de pobreza eh, veníamos trabajando, veníamos tratando de eliminar eh, y disminuir la pobreza del país. Ah, hoy tenemos 9.690 mil millones de colombianos en pobreza multidimensional, 13 millones de personas en pobreza monetaria. Eh, estamos hablando de que es un 19.6% de la población en pobreza multidimensional y un 27% de la población en pobreza monetaria, de los cuales un 7.2% de la sociedad colombiana está en ese extrema. Eh, como ven, esto es de los indicadores que viene que el gobierno trabajando, pero que no, no hemos tenido muchos avances de equipos. Eh, hoy a nivel mundial, no solo en Colombia, un tercio, un tercio de la alimentación mundial eh, se desperdicia, se pierde, se daña. 1.300 millones de toneladas al año hoy se pierden. Eh, han empezado a hacer, uh, se han empezado a hacer campañas, se han empezado a hacer búsquedas, Hoy SK está participando en un proyecto en Qatar precisamente, en donde se está creando una aplicación móvil para tratar del manejo de los residuos y el aprovechamiento de estos con todos los desafíos que vienen eh, de calidad, de posibles enfermedades, eh, de muchas cosas que vienen asociadas al tema. Vamos a pasar por algunos. En salud y bienestar, el 5% de los, de los colombianos hoy no tiene salud. Eh, Haciendo unos números gruesos, y, y si fuéramos eh, 50 millones, estamos hablando que 2.5 millones de colombianos no cuentan con un sistema de salud. A nivel de educación, 51 de cada 100 colombianos no tienen la secundaria completa. Esta tasa incluye a los entes y jóvenes que no vuelven a la clase, desde el tema de deserción de escolar. A nivel de, de saneamiento, a nivel de de cuencas, de hidrografía, de mares, Ocho eh, de cada 100 habitantes de Colombia no tienen agua potable, eso se traduce que 3.7 millones de personas no cuentan con acueductos y pozos hoy, un 96% de las cabezas municipales tienen acueductos y solo un 70% de las, cabezas, de las áreas rurales tienen acceso a acueductos, eso nos traduce en 3.7 millones de personas eh, que están fuera del sistema hoy, a nivel de flora y fauna hay más de 1.302 especies amenazadas, eh, eh, objetos de comercio en Colombia, 3.524 especies se comercializan hoy, eh, nos están llegando con la, con la globalización plagas invasoras o trasplantadas a Colombia en este momento, 506 y estudios nos demuestran que el 100% de los municipios en Colombia tienen algún grado de riesgo por cambio climático, es decir, van a sufrir por falta de agua, van a sufrir por exceso de agua, inundaciones, van a sufrir por eh, excesos en, los, en, el, en el tema climatológico. Y, y el 25% de estos mismos municipios están en alto riesgo. Es un poco esta evaluación que queríamos presentarles para hoy, perdón, me, me devuelvo un poco. Eh, me vuelve un poco. Esta es la evaluación de lo que tenemos hoy los desafíos que nos están presentando eh, a nivel de, de Colombia un poco y, y esto está pasando a nivel mundial. Entonces, un poco la, la, la, la foto al día de hoy es que todos estos indicadores, desgraciadamente, para el 2020 no se espera que sean mejores, sino que por el contrario, a nivel de pobreza, esta se haya aumentado porque eh, eh, va a generar un impacto alto todo el fenómeno del COVID. A nivel de hambre, hemos escuchado noticias en donde se están perdiendo cosechas y, y seguimos con problemas de desperdicio y comida altos. A nivel de salud, pues la crisis nos ha permitido fortalecer el esquema de salud, pero definitivamente nos hemos dado cuenta que estamos lejos de tener un esquema de salud inteligente. A nivel de educación, los desafíos nuevos, la digitalización, la virtualización de las clases. Eh, esto es algo que le ha pegado durísimo al sistema de educación en Colombia, eh, pero es otro de los grandes desafíos. Y así sido un, un, un de infraestructura, muchos le, el gobierno se va a ver afectado en los niveles de inversión para el próximo año, ya que los ingresos y los esfuerzos fiscales que estamos realizando este año van a ser, bueno, van a ser complejos y, y van a, a representar grandes desafíos en todos estos eh, eh, objetivos de desarrollo sostenible que los hemos planteado para la próxima década. Pero bueno, esta era como la parte real y la parte en donde queríamos compartirles que definitivamente hay muchos desafíos y se nos están incrementando con el problema de la pandemia, pero no estamos lejos, tenemos una década para retomar estos desafíos y convertirlos en, en realmente unos objetivos alcanzables y que las metas empiecen a mejorar y que los números empiecen a dar y es aquí donde la, la tecnología empieza a ser un factor fundamental dentro de todo el proceso. Eh, la tecnología no como fin, sino como un objeto facilitador de todo el desarrollo de las ciudades. Y siempre, como ustedes ven en nuestra, en nuestra gráfica de hoy, teniendo el ciudadano como eje central del desarrollo. Muchas cosas de estas no van a pasar si no logramos concientizar al ciudadano. Y nosotros mismos no tomamos... Eh, de Conciencia de las cosas. Ver, Pablo Coelho, un escritor muy famoso, decía, eh, el mundo no cambia con opiniones, cambia con acciones, cambia con tu ejemplo. Entonces es muy importante que empecemos a actuar, eh, el, el que cada uno eh, seamos conscientes que una pequeña acción representa una mejora eh, y es el momento de poder tomar nuevos hábitos. Eh, pero un poco para hablar de tecnología y mostrarles que las cosas, como decía y nos planteaba David hace un momento, eh, se están dando a, a, a nivel de Colombia y estamos manejando las cosas, pues eh, eh, hoy les podemos mostrar que muchas de las, de las metas alcanzables se van a poder optimizar y van a ser más fáciles de alcanzar si utilizamos tecnología. La tecnología como un medio para optimización de recursos, como un medio que nos sirva para poder conectar más rápidamente a todos los ciudadanos en este mundo digital y en donde todos los temas de gobernanza, salud, gobierno, educación, movilidad, seguridad ciudadana, permitan que con los pocos recursos que tenemos cada vez más, ya que las la urbes son cada vez más y los ingresos son menos en, en las ciudades, podamos optimizar y, y generar recursos interesantes para el desarrollo de soluciones. Entonces, un poco lo que les queríamos mostrar hoy es... Esto es un proyecto aquí que corre hoy en el día en Bogotá. Eh, es una plataforma de movilidad inteligente. Eh, hoy yendo hacia el lado de movilidad sostenible podemos entender cómo, cómo la ciudad, por ejemplo, aquí eh, en la calle 100 con 19, estamos mirando eh, cuál es el conteo de bicicletas que tiene la ciudad del día de hoy, eh, cómo eh, en el día y en la tarde va aumentando y a, a las 8 de la noche ya el nivel de, de la pandemia cómo ha afectado a la movilidad ya ha logrado bajar el tema eh, la concordancia, esto ya está trabajando con, eh, con tecnologías nuevas con tecnologías de con tecnologías de con tecnologías ¿están viendo mi pantalla? perdón no, se ve gris. No, se eh, ve una pantalla gris, clara. ¿En este momento están viendo la pantalla? No, la imagen suya. Dime. No, no se está viendo la pantalla. Perdón, un segundo, vuelvo y comparto. ¿En este momento se está viendo? Ahora sí se va a ver. Perfecto, gracias. Está cargando, ya, ya la podemos ver pena con ustedes. Eh, lo que les está mostrando y lo que les estamos hablando un poco es que eh, eh, Colombia ya está en esta onda de, de ciudades inteligentes, ya las ciudades están invirtiendo. Tenemos grandes desafíos, pero hay ejemplos válidos y ejemplos que ya se están implementando para el COVID y que ya están corriendo. Esto que ustedes ven hoy es una plataforma de movilidad de Bogotá. Eh, esto es todo el sistema de, de bicicletas que tenemos hoy diseñado dentro de... Dentro de la ciudad, estos son puntos de conteo vehicular que la ciudad tiene con los cuales la ciudad parte el día de hoy y nos permiten saber el, el, el nivel de, de uso de las ciclorrutas, los puntos, las horas críticas y cómo la pandemia ha afectado y ya a las 8 de la noche no tenemos eh, casi funcionalidad y cómo ha disminuido el uso de la bicicleta en estas épocas de pandemia. a este nivel de movilidad inteligente... Eh, esto es un desafío a nivel de ciudad, cuando hablamos de desafío y desarrollo, de temas de desarrollo de ciudad, pues es muy importante poder entender que eh, la tecnología nos va a ayudar a encontrar esos puntos óptimos, eh, poder medir la tecnología, poder medir la calidad del aire respecto al movimiento de vehículos, hoy ya es factible, poder entender los niveles de contaminación que generamos todos los días con... Eh, yendo a trabajar es factible, y todo este cambio y toda esta nueva dinámica nos va a permitir a hoy con todas estas herramientas tecnológicas encontrar esos puntos en donde el teletrabajo va a ser beneficioso para la calidad de vida, va a ser beneficioso para la calidad del aire eh, y vamos a poder obtener eh, muchos beneficios de eso. Entonces, les a esto a nivel de movilidad inteligente, soluciones que ya tiene hoy la ciudad, a nivel de calidad de aire, ya esos son proyectos que se encuentran implementados hoy en, en, en, en Colombia. Es todo lo que están viendo ustedes es tiempo real. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, las estaciones de calidad de aire que están hoy en, la, en, en, en Mosquera. Eh, y podemos encontrar cómo, cómo tenemos mediciones de calidad del aire en alerta. Miren, por ejemplo, hoy tenemos una alerta de O3 una alerta de O3, está en nivel 301, que es el nivel de calidad del aire peligroso en Soacha. Podemos ir aquí a SO2 leyendo en el Hospital María Gaitán en Funza. En eh, aquí podemos leer, por ejemplo, cómo está la calidad de aire en este momento en, en Mosquera, en Madrid. Y nos permite mirar si, eh, y si tuviéramos índices de contaminación, ¿no? volvamos un momento a, a este índice rojo, nos permite ya hacer eh, un cálculo de retrotrayectoria. ¿Qué se refiere a un cálculo de retrotrayectoria? Nos va a decir desde dónde está llegando en este momento la contaminación a este punto, a, a esta antena, a esta estación de monitoreo de medio ambiente. Un poco retomando lo que decía David. Todas las herramientas de transformación digital ya las tenemos en Colombia. Ya las tenemos en Colombia. Eh, aquí está llegando la contaminación a Suache. Entonces, miren que uno podría decir, hace unos meses se decía que la contaminación estaba llegando de Bogotá. Y hoy tenemos que la contaminación trae esta ruta. Si quisiéramos hacer un cálculo más amplio, podríamos calcular... El, se va a mover un poquito más el equipo. Pero estas herramientas ya existen en Colombia y lo que les queremos plantear es que para la adquisición de todos estos eh, objetivos de desarrollo sostenible, la tecnología es un factor fundamental para el desarrollo de eso. Contarles que Colombia ya está trabajando en la ruta a nivel de transporte privado. Miren que hoy, entonces, ya cuando uno prolonga un poco la, el esquema de contaminación, resulta que la parte baja de Kennedy... Está generando de la, de la parte occidental de Bogotá, está generando un esquema de contaminación en Suacha y por el esquema de vientos estamos logrando entender qué está pasando en Suacha el día de hoy. Así ¿Ah, se trabaja para agua, estamos haciendo monitoreos de agua, se están haciendo monitoreos de, de minería ilegal, se están haciendo análisis multitemporal con vuelos, con vuelos, con vuelos eh, para poder obtener, eh, para poder obtener. Eh, los niveles de explotación de las minas, saber cuánto se está explotando, quién tiene título, quién no tiene título minero. Todo esto un poco mostrándoles qué están haciendo varias entidades de, de Colombia y qué está haciendo eh, con tecnología colombiana, cómo nos estamos evolucionando para proteger las ciudades, el medio ambiente y, y conseguir todos estos desarrollos sostenibles. Por último, eh, eh, sé que el tiempo es corto y, y, y, y la idea no es extendernos más allá de, de lo pactado. Eh, mostrarles que esto está funcionando en transporte público, está funcionando aquí en transporte público, ustedes tienen eh, acceso ya no solo a cómo puede la flota, sino a los niveles de contaminación, a los consumos, a los ahorros, a, los, a la disminución de contaminación respecto al cambio de la flota en Bogotá. Eh, entonces, existen en todos los sectores y en todos los objetivos de desarrollo sostenible... Eh, al final existen, perdón un segundo, al final existen, al final estos, estos, estos objetivos son todos alcanzables, hay algunas metas muy ambiciosas que sabemos que son difíciles, pero un poco el resumen o la conclusión del ejercicio, eh, un poco enrutado hacia David es todos estos objetivos son ambiciosos, son objetivos a nivel mundial tenemos desafíos grandes en Colombia como los pudimos plantear en una primera etapa en donde los niveles de pobreza los indicadores no mejoran eh, pero podemos obtener buenos resultados si aplicamos tecnología nuevos desarrollos y nuevos entendimientos a, a, a toda la problemática que estamos viviendo entonces eh, nuestra invitación desde, desde SKG de la CSIT, de la TICTAC es a los gobernantes ajustarle a los desarrollos de Ciudad Inteligente, eh, aclararles que la Ciudad Inteligente no es un todo, es, es un proceso, es un proceso de, de legos que se van armando uno a uno para construir al final y al cabo una torre alta, es como cuando se construye un edificio, se construyen cimientos y terminamos con, con, la, con el último piso después de un proceso muy largo, eh, invitarlos a, a Ciudad Inteligente es todo lo que podamos optimizar a través de tecnología, a través de procesos, a través de integración al ciudadano dentro del proceso de mejora. Si yo logro que el ciudadano haga un proceso de consulta predial y pague online, eso es Ciudad Inteligente. Necesariamente no tenemos que hacer proyectos muy ambiciosos, muy grandes, sino buscar pequeñas metas como una carrera de ciclismo en donde eh, va la Metabolante, está el premio montaña y día a día vamos avanzando un poco para que al final de todo el giro de Italia o el, el giro de Ciudad Inteligente, pues terminemos logrando la meta que sea mejorar la calidad de vida de todos los, de todos los ciudadanos. Entonces una invitación a todos los que están a, a que no olvidemos que opinar no cambia el mundo, sino actuar cambia el mundo. Y que nos unamos y que esas pequeñas cosas que logremos con, nuestra, con nuestros eh, hijos, con nuestra educación en familia, aprovechando estos tiempos de, de confinamiento y, y de, de compartir más con todos, en donde nos volvamos conscientes de todos estos temas y, y realmente logremos eh, en que cada uno de estos indicadores eh, se vuelvan positivos o por lo menos mejoremos y adquiramos... En la próxima década, un, un muy buen avance para que mejoremos la calidad de vida de los individuos, que al final y al cabo es el objetivo de cualquier ciudad inteligente.